¡Hola! Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenida a Susurro de la Peña. Hoy traigo para enseñaros un bol de compritas de pelis. Están hechas. Bueno, mi hija me compró alguna cosa una vez que fue a Teddy y ayer estuve yo por echar un vistazo a ver qué es lo que había y dije yo como la mamá de Ana me voy a los a, lo, a los cubos de apelón, pero um, había cosillas que ahora la veréis y había cosillas que no. Además mi marido estaba harto de esperarme y vámonos y vámonos. Y dice la muchacha que ya va a cerrar a las 5 de la tarde. Y digo bueno, pues vamos Mira, compré estos biberones, costaron un euro dos. Y están en rosa, llevan ahí un chupetillo. Y son graciosos. Y yo creo que cogí uno en rosa y uno en celeste, pero ahora sí, aquí están. A ver, mirad. ¿Veis? Uno en rosa y uno en celeste. Costaron a un euro cada uno y me parecieron monos. Y los cogí. Cuando mi hija fue, vi que había de harinas de estos para para entintar y le dije cógeme un paquetillo de estos, digo, sí si sí, tú coges uno y me lo compró un euro valía y traen tres traen los de pero traen más pero bueno, tres me cogió también estos girasoles que los vio también cuando mi hija y ayer yo los vi y volví a comprar pues traen seis el paquete y vale un euro ¿Vale? y bueno, pues cogí un paquetillo más cositas, mi hija me cogió pues dos casitas de pájaro y allí nada más que quedaba una, ¿eh? no la cogí, pero ella me cogió dos, que costaban a un euro y me trajo estas dos. De la redonda yo ya no la he vuelto a ver más, ya solamente veo estas cuando hay. Bueno, pues estas dos, ¿no? que las voy a tunear. Eh, también encontró esto, que se parte por la mitad, ya sabéis, un huevo, hace mucho ruido. Estaba a un euro y ella lo compró a 65 céntimos. Allí también había 65 céntimos, pero yo con uno tengo más que de sobra. Y esto ya será para yo de bien. Ella también me cogió allí, de Pascua. Le dije, cogeme algo de Pascua. Pero claro, me cogió estos, que son pollitos. Y me cogió esto que son conejitos y bueno. Y huevos y flores. Estas dos. Y costaron 65 céntimos. Están aquí lo encontró ahí en el cajón, veis, traen por delante y por detrás vale. y entonces me cogió estas dos pegatinas esto ya sé ¿eh? que ya estuvo allí y eso fue lo que fue lo que me cogió, porque no había de nada no había de nada se habían quedado sin nada y yo ayer mira, cogí esto esta rosca de polispam me costó un euro y bueno no es de la más chica, es eh un poquito más, y es para hacer un flotador quiero hacer un flotador con cuerdas pegadas y eso, para de adorno, ¿qué más cogí? Oh, pues mira, cogí estas pegatinas todo esto es de los precios normales ¿vale? lo que estoy enseñando ahora, que van unos 75, baratas no son pero bueno, me gustaron los árboles y tal más que la mariposa, de la mariposa me parece descomunal me parecieron monos los árboles y los pillé, pillé estas pegatinas de niña que bueno y pillé si otra de niño que estará, ahora saldrán bueno como salga os lo diseño pues yo cogí esta, que costaron un euro y son de goma eva y traen conejitos de todo del todo a pelón cogí esto en rosita quedaba una y la cogí a 65 céntimos su precio era de un euro y a 65 céntimos a 10 céntimos mmm, había poca cosa y lo que había estaba medio roto mirad, esto que es para hacer estos pollitos ¿ves? que viene ya con su fieltro y todo lo cogí a 65 céntimos ¿ves? esto costaba a un euro, traen 4 bueno, y cogí este, este esta servilleta de pollito que valía a 85 céntimos. Pero yo lo cogí a 65. Servilleta había lo más grande. Había penas. la vez Cogí bolsita. 10 céntimos. Esta que lleva purpurina. De huevos de pascua. 10 céntimos esta que trae con purpurina. Este pollito. Y 10 céntimos esta que trae este conejito. También que trae purpurina. Encontré los pollitos a 10 céntimos. ¿ves? a 65 y de 10 céntimos pues cogí dos en plata y uno en dorado, que haber hecho al revés cogí dos dorado y uno en plata, pero bueno pues esto fue lo que cogía había más ¿eh? 65 céntimos valían un euro, estos corazones que se han despegado del acetato pero bueno, son los problemas se echa pegamento y, y ya, y vale se salido en la bolsa dos corazones estos salen por ahí como andaban sueltos a ver si esto se puede ver ah que está abierto también por aquí bueno, pues se mete fíjate. cogí una presión normal este confeti de corazón que cuesta un euro y trae 15 gramos y son corazones hay hueco y lo hay entero ¿Mm? esto son así con el piquito para abajo cogí estas maderitas de paloma, muy gordas las maderitas y costaron un euro en verde eso después se pinta como quiera o se pone papel por fin encontré estos conejitos valían un euro y yo lo cogí a 65 céntimos el único que quedaba y este para mí yo digo bueno cuando vaya cuando vaya cuando vaya si hay ¿se va? ah mira si sí. compré otra peluca rosa 10 céntimos dos platas y dos rosas eh, compré puntos de adhesivo de velcro un euro que más hace falta lo voy a dar uso y después mmm, compré estos daikan que son de animalitos del bosque veis veis, un cocodrilo, un koala, un oso, un caracol un león, bueno, animalito y son gorditos y compré uno y me costaron unos 75 y de lo mismo eh, volví a coger de piratas pero estos son distintos ¿eh? a los que yo tenía, de todas maneras los que yo tenía en el uso y ya no tengo el mundo los todo y esto igual veis de pirata a la próxima una morsa un pirata una piña pirata cogí estos moldes para silicona que son corazones veis que traen un montón y bueno vale un euro verás lo digo por esto porque cogí también esto que son patitos valen un euro, pero después había allí unas piñas que también eran moldes y las piñas valían más caras, valían los sí, euros y no las cogí, me dije yo no, no las cojo, me apaño con lo que tengo y digo yo las cojo las piñas dos euros, dentro de tres días van a estar un euro y, bueno, ah, y cogí la muñequita esta que hoy he abierto un correo bonito y me la ha regalado Sandra veis, y yo cogí una, mira, encontré estas pegatinas, que yo la utilizo mucho después en las Poké, son de Halloween, ya lo sé, son para la uña, pero yo la utilizo en las Poké y a mí me gusta mucho cómo queda, necesito figuras así de chiquititas y no la encuentro, para hacer la perspectiva, por ejemplo, estas esta tumbas, o las calaveras, o las arañitas, veis, que son más chicas, más grandes los gatos, y entonces las vi, que costaban eh, 65 céntimos y cogimos de una, ¿eh? Cogí también estas que son de dinosaurios, que son iguales que la otra, así en plan... Me recuerdan a mí a los puzzles de niños, ¿veis? Son dinosaurios, velociractores... Este es el, el que vuela, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, dinosaurios varios. Etirolástilos, ¿no? Hay de varias maneras, de varias formas. Bueno, unos 75%. Mirad, encontré estas bolitas que me gustaron, así, tienen varios colores, son, tienen brillo y estas que hacen juego más grande y cogí un paquetito de cada una, un euro costaron, un euro cada paquete y cogido, ¿qué más? A ver, para guardar encontré estos carros, y yo burro grande no, no anda. A mí menos chicos, ya no me gustan, me gustan así grandes. Son apilables y costaron 3 euros. Y me parece fenomenal, porque me gustan así, grandes. Aquí aparece el otro, igual que en la niña, ¿veis? Pero de bebé y niño ya cogí esta araña que es de Halloween, me parece súper chula. a un euro. Es una pinza del pelo, pero también le quitan la pinza. Y creo que es hasta fácil de hacer, pero voy a intentar copiarla. 65 céntimos De precio normal Me encantaron, Mira qué corazones Estos son simétricos, un euro de madera Y me parecieron monos Y los cogí Un euro Y esto de todo pero pelón Estaban los ojitos que cuestan normalmente Un euro a 65 Y me cogí una bolsita Había muchas bolsas Esta. Mira aquí aparece otra de Halloween ¿Veis? ¿Eh? Y aquí pone Happy Halloween es que me gustan así chiquitinas. La calabaza, el gato, Happy Halloween, un fantasmita. ¿Es un fantasmita? Sí. estrellita. Bueno, que a mí me gustan. Después, me, la verdad es que me hacen mucho avión. Volví a encontrar los girasoles y me traje otro. Tengo dos. Bueno. Otro. Y ahora tengo un papel de la acción que tiene girasoles pues ya no sabemos. Eh, mira, encontré esto que es un tul 50 céntimos. ¿Veis? Que lo cogí. Trae... Bueno, ver pues lo que trae. Eh, trae un metro y medio. Y mide 45 centímetros. Y lo cogí. Cogí estos dos corazones. Que ya estoy hasta de veros a vosotros. Cuestaban un euro. Y trae uno. Oh, yo creo que traían dos. Pues trae uno. Son perfectos. Son corazones perfectos. Bueno. Y cogí un par de ellos quizá después o, otro día vaya y coja otros dos otro. cogí esta es normal son los típicos palos de madera lavado costaron un euro 75 y me gustan hace yo un clín clín clán clín clown de esos que se mueven y hacen ruido allí había hecho ¿eh? quizá me cuesta más barato hecho pero así pero yo lo puedo hacer yo cogí esta de servilleta valían 75 céntimos yo los pagué a 65 céntimos me parecieron mona y las cogí a 65 céntimos estos conejitos que también se le he visto creo que se le he visto a eva y, y las vi y dije bueno pues mira para el año que viene que después si no puedo venir no aquí no hay nada y entonces lo compré estas son las otras perlas que son iguales. Dos. Y de esta una. ¿Por qué? Porque esta trae más y de esta trae menos. Yo traje dos grandes y una chica. Esto he dicho para que lo has comprado. Pues esto lo he comprado para pintar muebles. Mueblecitos. No muebles. Mueblecitos. ¿Vale? Y trae cuatro esponjas. El rodillo y la cubeta. 2,50 euros. Ah, esto me encantaron. Había montones. ¿eh? Pero no son baratos. Son de madera. 1,75. Y trae 1, 2, 3. 1, 2 3, y 3 por 3 6, 6 y 4 que trae cada una, 6 por 4, 24 botones encontré estas cuentas que en un intercambio Maya me mandó estas cuentas, y decía, dónde la habrá comprado, y mira, la he encontrado en el Teddy, son grandísimas aunque el boquete, bueno, no está mal tampoco, no vamos a... no vamos son variadas, y me gustado y dije anda, mira, pues la voy a coger mira, esta mira el boquete a ver, si se ve ahí el boquete se está quedando sin batería pero ya queda poquito a ver si aguanta y, eh, mira, esto lo compré porque me gustó mucho Vale más un euro pero para hacer una cheque me flipa, cogí esta que es la flor este, que es el corazón esto que lleva por aquí es eh, Polipiel Y esta que es la mariposa Y me gustaron un montón Y cogí una de cada Y valen a un euro Cogí esta cajita Me costó un euro Y es para tunearla ¿Vale? Esta bolsa Con este conejo Es un huevo Esta vale más cara En todo lo barato 65 céntimos Pero es más grande que la otra esta y esta que es como la de las cajas ¿vale? la ilustración y cogí estos papeles que se lo vi a mi amiga gema de Kabubi y yo pues me gustaron mucho algunos más que otros pues yo dije bueno pues yo lo voy a coger ¿qué hago haremos con ellos? y la verdad es que son muy bonitos es verdad que los papeles del té son más malos que nada porque sueltan mucha celulosa pero la verdad es que los diseños son muy bonitos. Vamos, a mí me gustan más que los de Lasting. Pues estos son los papeles que trae. Y que yo cogí este está. Fue el único y me costó 2,50. ¿Qué cogí pues cogí este mantel que viene ya plastificado me costó 2 euros 250 perdón y me gustó viene plastificado pero viene plastificado solo por un lado ¿eh? por aquí se me encaje y mira me gustó y me traje este y después encontré un fieltro y me compré cuatro, vale a 250 baratos no son es verdad que son gorditos y compré cuatro. Uno, dos, tres y cuatro en gris. Me he y dije, bueno, pues ya inventaré algo que hace con ellos. Mirad, también cogí, como encontré, estas florecitas que son también como lo, uh, los girasoles. En, en azul, en lila y en rosa. No lo había en, en ambas ni en amarillo ni nada así que os cogí de estos tonos que por los que vi estas son las cosas que compré en teddy y después, que pasé por aldi también que se comprando las cámaras de las cámaras las máscaras de snorkel y mira mira encontré estos papeles a muy buen precio y me gustó este para pascua este para san valentín y este para verano y vienen muy bien de precio muy muy bien de precio salían Creo que eran 5 metros y salían a 0,95. Y dije, mira, ¿quién no se lo lleva? Pues me voy a llevar. Y me llevé estos tres. Esto fue en Aldi. Estas han sido mis compras de Teddy. Espero que os hayan gustado. Supongo que habrá cosas que habréis visto y habrá que esté harta de verlo. Y otras que no tanto. Me alegro de que compartáis este ratito y lo echéis conmigo. Y nos vemos la próxima, si así lo queréis. Venga, un besito para todas, cuidaros y hasta la próxima, chao. Vamos hasta aquí mismo en los porque me van a poner el gel del cristal para que si se cae, no se me parta. Venga, vamos. A ese daifón, bro. No sé. No sé. Sacha. Continuo con la bella. El un gato! me he equivocado, no, es donado ¿Se ha donado No, que te faltaba. ¡Oh, no? ay! ¡Es bien lento! ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, No, no, no, no, no. a hacer un poco